Bueno, buenos días a todos y, y a todas. Nueva, hoy es el miércoles 6 de mayo. Estamos en un nuevo curso de, de Yo Sigo Publicando y hoy nos acompaña mi compañera en Medialab, María Sánchez Fernández, que, que trabaja con nosotros en, en Medialab y está llevando allí varios proyectos con, con Esteban, con Sandra, con Javi y nos va a presentar una presentación dedicada a metodología feminista. La presentación lleva por título Una investigación feminista, cuestiones metodológicas, éticas y epistemológicas. Y, y bueno, yo creo que con, con esta presentación y, y también un poco con todas las compañeras que ya han venido participando, participando estos últimos días, yo creo que, María no puede decir, si ya hemos alcanzado por lo menos la paridad, estamos cerca de alcanzar la paridad en términos de cursos que hemos dado profesores y también profesoras, porque es verdad que Tuvimos una, una, primera, una primera fase en la que solo participábamos más chicos en, en los cursos, pero bueno, creo que eso lo hemos ido, he ido arreglando y sobre todo lo hemos arreglando por, por, por la voluntad que habéis tenido vosotros de, de participar y de ser proactiva, ¿vale? de romper un poco esa, esa pequeña brecha que había en Yo, en yo Sigo Publicando. Eh, bueno, creo que María es licenciada también en, en Ciencias Políticas y de Administración y. y y ha hecho el, el, el máster en un mundo, ¿no? Que quizás, es, que quizás es uno de los más… el de GEMA, ¿no? Si no me equivoco, ¿no, María? Sí, el GEMA. Que yo creo que es uno de los, de los máster más prestigiosos que tiene la, la universidad de Granada y de los más internacionales. Vamos a ver si este tipo lo puedo creer Vale. Bueno, pues sin más, oye María, muchas gracias por participar, muchas gracias por, por animarte y <ríe> no más Aquí sabes que ya me has visto a mí como doy los cursos, que tampoco me los preparo mucho. Hay un poco relajarte y contarnos todo lo que sabes, que seguro que, que está muy interesante. Muchísimas gracias por participar y te, doy, y te doy la palabra. A ver. No sé si estoy compartiendo pantalla. Todavía no, todavía no. Volver a mostrar. Déjame. Vale, un segundo. Eh, ya no, debería... A a ¿vale? vale, bueno, Dani, pues muchas gracias por, por la presentación sí, y, y el consejo, aunque yo creo que más que sigo publicando, yo tendría que llamarlo Empiezo a Publicar. Además, tengo que deciros a todos que, bueno, algunos ya lo habréis escuchado, que, que se me ha ido la luz hace un rato, así que esto se, se le añade a, a los nervios. Además, ya he estado algunas veces, ya he tratado algunas veces este tema concreto en algunos congresos, algunas charlas, pero la verdad es que no nunca, nunca con tanta extensión, no siempre 20 minutitos máximo. De todas maneras, tampoco sé muy bien cuánto me va a llevar, porque no, no he podido ensayarlo en voz alta, ¿no? Ah, pero bueno, en cualquier caso, también he previsto dejar un tiempo por si tenéis alguna pregunta y comentario. Además, como, como ha dicho Dani, yo vengo de Ciencias Políticas, luego hice el máster Gema, mi TFM tiene una fuerte influencia sociológica. Entonces... Eh, bueno, me sitúa ahí a la hora de hablar de metodología, no es que solo vaya a abordar eso, pero eh, al final es un poco mi, mi bagaje y viendo que hay aquí tantas, tantas personas, probablemente de disciplinas tan, tan diversas, si después hay algunos comentarios sobre estas cuestiones metodológicas o la investigación feminista en, en áreas que a priori pueden parecer, no sé, que no tiene cabida a esa perspectiva de género, pues... Eh. Eh, me encantaría escucharla. Eh, lo que voy a abordar, como he ido hilando esto, es en un primer momento eh, hablar de las pretensiones del positivismo ilustrado, ¿no? A fin de, eh, bueno, desvelar un poco los sesgos androcéntricos que han venido ya eh, estudiando muchas teóricas feministas. Y... Y bueno, y bueno eh, esos serían como los tres primeros bloques y después pasaríamos a las respuestas que ha dado el feminismo, ¿no? A esta manera de elaborar el conocimiento, tanto a nivel metodológico como epistemológico, ¿no? Porque al final el positivismo no es solo qué método usamos, sino también cómo y en base a qué pregunta. Eh, y bueno, pues dentro de respuestas feministas, unas primeras aproximaciones, hay que tener en cuenta que... Que bueno, todos estos debates mmm, surgen alrededor de los años 70, más o menos del de siglo XX. O sea, es una rama que ha sido bastante incipiente. Ahí, dentro de eso, eh, yo he diferenciado, y esto he es un poco artificioso, la, bueno, la Standpoint Point Theory, eh, la teoría del punto de vista, que es bastante, eso sí está bastante eh, reconocido. Y bueno, luego la crítica que hace Donna Haraway. Y ya por último, eh, quiero abordar, bueno, quiero, digamos, concentrar un poco todas esas críticas y, y ver en qué se traduce en la práctica eh, este investigar feminista, ¿no? Y para ello eh, voy a intentar intercalar ahí pues, mi, mi propia experiencia investigadora, que como ya digo es, es corta y escasa. Y finalmente, eh, terminar con algunos consejos prácticos que pienso que a lo mejor de cara. Vamos, bueno, no sé, de, realmente no sé quién es el público aquí, no sé de qué disciplinas venís ni qué bagaje tenéis, ¿no? Pero eh, quise circular este curso a través eh, del Máster Gema para las alumnas que estuvieran haciendo ahora mismo sus TFM y no sé si habrá alguna por aquí. Y bueno, pues algunos consejos prácticos que me sirvieron. ...que me sirvieron a mí para elaborar mi investigación. Eh, bueno, la metodología y la epistemología feminista... ...surgen, como, como ya he dicho, una crítica... ...al positivismo ilustrado de Occidente... ...surgido en Occidente y, digamos, extrapolado al resto del mundo mediante... Eh, ...colonialismo y lo que la epistemología del Subán llama también... ...colonialismo epistémico. Eh, esto igual es un poco básico, ¿no?, pero... Al fin, las características eh, por las que se define el positivismo y que han criticado las feministas, eh, en un primer momento que es posible alcanzar un conocimiento objetivo de los fenómenos estudiados, tanto en ciencias sociales como, como en ciencias naturales. La idea de que eh, ese conocimiento tiene que ser de aplicación universal, por lo tanto no valen las parcialidades también que la ciencia y el conocimiento científico es neutro y está libre de valores y en ese sentido que uh, existe una, una realidad que ya está dada, que tiene un significado propio y que la, el deber de la investigación y de los investigadores es descubrirla, ¿no? Entonces el conocimiento en este sentido desde el positivismo se, se concibe como una especie de Metales, me gusta mucho la, la metáfora del, del minero que dice, bueno, eso que el conocimiento se concibe como un metal que está ahí a descubrir, a desenterrar y que el investigador lo que tiene que hacer es descontaminarlo, ¿no? ¿Descontaminarlo de qué? Pues de las emociones, en relación con la objetividad, también de las interpretaciones subjetivas que, por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales y con métodos como, como las entrevistas, por ejemplo, que, que es lo que yo más he abordado. Eh, esas interpretaciones subjetivas que los propios participantes hacen de su experiencia, ¿no? al final el investigador tiene que depurarlas de todas esas interpretaciones, al lectura y quedarse pues, con lo general, con lo aplicable universalmente. Y en ese sentido, eh, los investigadores se ven eh, vestidos con un, imbuidos con una un aura de autoridad eh, a veces poco cuestionada, ¿no? mm. Siendo estas las características del positivismo, eh, os podéis imaginar que los métodos que se han primado normalmente han sido los métodos eh, cuantitativos y estadísticos, porque bueno, al final las matemáticas y reducirlo todo a números parece que ofrece un lenguaje aséptico, ¿no? y objetivo y neutral que traduce, que traduce la realidad. La primera pregunta aquí sería si realmente es tan neutral. He querido incluir aquí eh, algunas citas de célebres pensadores ilustrados. Eh, por ejemplo, Comte, que es padre de la sociología científica y del positivismo, ¿no? y las perspectivas que tienen eh, sobre las mujeres, por ejemplo, que es el tema que nos ocupa. Por ejemplo, aquí Comte dice que es incontestable que las mujeres son superiores en cuanto a simpatía y sociabilidad, y sin embargo son inferiores que los hombres en inteligencia y razón. Eh, Aquí quiero destacar también decir que el positivismo, en tanto que epistemología y teoría del conocimiento, que trata de dar respuesta a cuestiones como uh, qué se puede conocer, ¿Qué en qué consiste un conocimiento válido, y sobre todo, quién puede ser sujeto o conocedor, quién puede conocer, en tanto que epistemología, como digo, también se aplica a las ciencias sociales. Y bueno, y frente a quién puede conocer, está claro que esta gente eh, consideraba que las mujeres no son sujetos eh, conocentes ¿no? Por ejemplo, aquí también tenemos a Rousseau, otro célebre eh, teórico del Estado contractualista y también teórico de la educación, que sobre la educación de las mujeres decía que debía girar en torno a los hombres y gustarles y serles de utilidad y vamos. Básicamente hacerle la vida agradable a ellos. Mm. Otro gran pensador, Schopenhauer, eh, bueno, creo que, eh, no sé si estáis leyendo, pero creo que las palabras sobran, ¿no? Dice, solo infundiéndoles temor pueden mantenerse a las mujeres dentro de los límites de la razón. Necesitamos el control, necesitamos que nos constriñan dentro de una razón, que es una razón además definida desde fuera, definida como masculina. Para bueno, que, y de otros modos, nuestra naturaleza es frívola, es infantil, es corta de mira, por eso somos muy aptas para lo que tradicionalmente han sido las profesiones eh, dedicadas a los cuidados y feminizadas, ¿no? como es la instrucción, la educación, eh, la enfermería, que no la medicina. Y bueno, esto parece que es cosa del pasado, ¿no? son gente que vivió en el siglo XVIII XIX. He querido traer aquí al famoso Sigmund Freud con su teoría sobre la envidia del pene. Ya sabéis, Freud, padre del psicoanálisis, decía que, que la, las niñas, en cuanto descubríamos las diferencias anatómicas frente, frente a los niños, sentíamos una especie de complejo de castración. Eh, una envidia del pene, ¿no? que al final podía tomar varias derivas, sublimándose o mm, patologizándose, eh, en forma de, pues, bueno, la histeria y todo esto, ¿no?, y sublimándose, pues, en un, un digamos, el deseo del coito, eh, como si al final la, eh, la homosexualidad ni siquiera existiese, ¿no? Eh, aparte del satisfyer eh, el... Otras teóricas feministas le han contestado a Freud, ¿no? Por ejemplo, Clara Thompson eh, reelaboró un poco la teoría esta de la envidia del pene diciendo que esa envidia es social y tiene más que ver con, con la dominación masculina, ¿no? La, la, la envidia o el deseo que podemos sentir de la posición social que ocupan los hombres, que al final es de dominación, mientras que la nuestra es de, de subordinación. Otras teóricas han sido Lucy Y. Ray, Julia Cristeva el NCSUC, o como se diga en francés. Pero bueno, las mujeres no han sido las únicas, digamos, no quiero decir víctimas, pero ahora no me sale otra palabra, no han sido las únicas afectadas por el positivismo, ¿no? Eh, en esta obsesión positivista de medirlo todo y objetivar todo y medir la realidad, se dieron ciencias que hoy están desacreditadas, ¿no? como son la fisionomía y la frenología. Eh, la fisionomía es la idea de que el estudio de la apariencia externa de una persona, especialmente de los rasgos faciales, a través de esos rasgos, digo, puede eh, conocerse el carácter o la personalidad, incluso el futuro, ¿no? Aquí pongo una imagen de criminal, por ejemplo. Aquí hay una, eh, una fotografía que según estos rasgos físicos eh, es un, denotan a una persona que puede llegar a ser un criminal. No sé si reconocéis la otra imagen eh, de, de la película Django de Tarantino, en la que Leonardo DiCaprio, hablando ¿no? del tema de la esclavitud y tal, saca, saca un cráneo, porque al final la otra parte que en verdad ilustra mejor esta imagen es la la otra ciencia, la frenología, que es una teoría médica que conquistó el siglo XIX, según la cual eh, cada distinto facultad mental radica en una parte del cráneo que además se manifiesta mediante las protuberancias y entonces de nuevo puede eh, averiguar un poco las la características de la persona. En esta escena de hecho de, creo que decía eh, como que el cráneo de las personas negras Evidenciaba que estaban hechas para la obediencia. No sé si era así el, el, el guión. Bueno, como digo, esta, todas estas interpretaciones a día de hoy eh, están ampliamente desacreditadas. Aunque en su día fueron ciencia pura, ¿no? Lo que vengo a decir con esto es cómo tenemos que cuestionar también el conocimiento científico, incluso de hoy en día que también es contextual, no tenemos el por qué pensar que antes se tenían unos ecos que ahora eh, estamos inmunes inmun a ellos, ¿no? De hecho, tenemos aquí un ejemplo del candidato de Ciudadanos en las elecciones municipales, en la última, Luis Salvador, que por lo visto pues, presentó, se presentó al electorado con un análisis, eso frenológico, de... Eh, legitimando ¿no? su, su candidatura y su buena disposición para, para el buen gobierno de la ciudad. Eh, bueno, en este sentido, eh, como digo, el positivismo ha tenido unas ciertas tendencias pues, machistas, racistas, colonizadoras, pero no quiero tampoco que esto se torne en un... Uh, mira qué malo lo que han dicho de nosotras y mira nosotras pobreticas, ¿no? El androcentrismo en la ciencia al final es algo más, porque al final si no, también se podría decir, bueno, esta gente tenía sus propios ecos, tenían sus propios eh, su propio machismo implícito, ¿no? Y a día de hoy, la ciencia o el, la manera de hacer ciencia o la manera de llegar al conocimiento no tiene el por qué cuestionarse, siempre, siempre que lleguemos a, a eliminar de nosotros mismos esos, esos prejuicios. Entonces quería eh, comentar aquí de qué manera es androcéntrico el conocimiento. Yo os digo que esto a lo mejor para algunas personas que estáis aquí puede parecer básico, pero eh, yo cuando empecé mis estudios de género, o quizás no los estudios, pero cuando empecé a tener una conciencia feminista y empecé a indagar, me parecía que muchas de estas cosas se daban como supuestas, ¿no?, y en base a eso se construía la teoría, pero yo necesitaba un poco entender más o más en detalle cómo se materializaba el androcentrismo en el conocimiento. Entonces, aparte de, eh, de la exclusión sistemática de las mujeres como sujetos de conocimiento, eh, como hemos visto que no solo se las ha tachado de irracionales, incapaces de tener un conocimiento científico... Eh, también los roles a los que se le ha relegado, ¿no? O cuestiones como, como que no se la haya dejado acceder a las universidades, o que una vez, hace, una vez dentro de las universidades se haya invisibilizado completamente su trabajo, como es el caso de Rosalind Franklin, también descubridora de la doble hélice del ADN, adivinad quién se llevó, quién se llevó el premio Nobel, F fueron sus compañeros, claro, varones... Eh, otro ejemplo de invisibilización, eh, el, no sé si habrá algún científico astrofísico por aquí, pero bueno, la clasificación mm. espectral o oh, astrofísica, perdón, eh, la clasificación espectral de las estrellas eh, se, se denomina clasificación Morgan Kennan, cuando esos son solo dos de las tres personas que estuvieron en la investigación, la tercera es mujer. Y además, esto sin mencionar cómo la clasificación espectral de las estrellas bebe de un, una tesis doctoral fundamental en este campo de Cecilia Paine sobre, sobre los compuestos de hidrógeno, sobre las estrellas como compuestos de hidrógeno. Pero bueno, aparte de, de esto, los roles, la de que no se haya dejado entrar a las mujeres, lo que se ha dicho de ellas, hay otras maneras un poco más sutiles, digamos, ¿no?, de... Eh, que evidencian este seco androcéntrico. Por ejemplo, ¿qué preguntas preguntamos? ¿A los problemas de quién se está intentando dar respuesta? Porque al final las preguntas que se plantean como objeto de investigación de la vida social y también del mundo natural, son aquellas que han resultado problemáticas desde un punto de vista de los hombres. Y cuando, aquí cuando hablo de hombres, quiero hablar, bueno, desde un punto de vista masculino, además, en intersección, con otros ejes de dominación, ¿no? Como puede ser la clase, como puede ser la raza, como puede ser incluso eh, las capacidades. Eh, y como digo, sin embargo, no... al menos en primera instancia no se ha dado respuesta, no se han planteado preguntas que puedan eh, incumbir a las mujeres. Por ejemplo, eh, esto en, en anatomía y en medicina se ve mucho, ¿no? ¿En qué año se descubrió el clítoris? Uf. O ¿Por qué se sigue pensando que, que la, los primeros signos de un infarto es como un hormigueo en el brazo izquierdo cuando eso solo le sucede a los hombres? ¿no? Es muy interesante ese ejemplo porque al final los hombres tienen normalmente más, más, opciones, más probabilidades de sufrir un infarto, sin embargo las mujeres tienen más probabilidades de morir frente a un infarto. Porque la, los síntomas son otros, no se conocen, ellas no lo reconocen, es como una especie de presión en el estómago, en la cabeza. Tú vas al médico después de haberte tirado todo el día por ahí con esa sensación y lo que te dicen es, ah, toma un lesatín, tienes ansiedad. A esto es a lo que me refiero con los ecos androcéntricos, ¿no? Por otra... bueno, y que aquí como dice Sandra Harding, que me parece brillante esta reflexión, es que no hay un problema sin una persona, ¿no? Hay un problema una respuesta, una pregunta de investigación sin una persona a quien incumba ese problema, ¿no? En ese sentido, esto de las aplicaciones universales de la ciencia, pues queda un poco en entredicho. Eh, la, la, el siguiente punto es qué categoría consideramos relevante a la hora de, de estudiar la realidad. Una crítica que, por ejemplo, que se le ha hecho a, a la historia es que al final es estudiada en base a la guerra, en base a movimientos políticos, en fin, otras categorías en las que ellos han sido normalmente los, los protagonistas. Y que veremos más adelante cómo... Eh, bueno, hasta qué, hasta qué punto mmm, tiene esto una cierta implicación, ¿no? Y luego, por, por último... ¿qué es lo que se considera un conocimiento válido? ¿Es conocimiento válido la subjetividad? Aquí las feministas han defendido que lo, lo que se considera conocimiento válido son, está normalmente ligado a valores tradicionalmente asignados a los hombres, ¿no? por eso la objetividad, la neutralidad, la negación de las emociones, la abstracción, la autoridad, el poder de definición sobre lo otro y la jerarquía, y como digo... Eh, a veces necesitamos ver, uy, perdón, ver ejemplos, ¿no? para, para que esto no parezca simplemente como un discurso que dicen las feministas. Estos fragmentos los he sacado de un artículo de Anne Oakley, Interviewing Women, y son, eh, son fragmentos que ella misma sacaba de eh, manuales de metodología sobre entrevistas. Entonces vemos qué es lo que consideran aquí, que, se, eh, que es una buena entrevista, qué conocimiento es válido a través de la entrevista y cuál es no. Por ejemplo, que la primera, en el primer fragmento dice que eh, la, la entrevista es una herramienta de, de recolección de información y que hay que... que y que hay que aplicarla de manera que se minimice lo local, lo concreto y lo inmediato, incluyendo las personalidades de, la, de los participantes y las participantes, ¿no? Y que al fin y al cabo es deshumanizar a las personas que forman parte de nuestro estudio. Y mantener en este sentido, pues, lo general, lo que es demostrable, lo que se puede aplicar a todos los contextos de manera temporal, como digo, y... ...y descontextualizada. Eh, por otra parte, se sugiere que el entrevistador tenga una actitud fría, ¿no? Que no sea demasiado cercano, porque a pesar de que en el entorno de la entrevista tienes que... ...sobre todo en el, en, de, en el de una entrevista que va a ser de preguntas abiertas, digamos. Esto no se trata de ir a la calle con un cuestionario y aplicarlo cara a cara, ¿no? Preguntas abiertas, semiestructuradas y demás... Hay que crear un marco, eh, sobre todo cuando estás preguntando por experiencias más o menos personales, que creas como un cierto marco de confianza. Sin embargo, los manuales desde este androcentrismo recomiendan que no se sea demasiado eh, friendly, demasiado cercano. ¿no? De hecho, en el fragmento este llega a decir que, que el entrevistado es un profesional y que tiene que hacerse respetar como tal me pregunto qué significará hacerse respetar, que en, en un contexto de la entrevista práctico, ¿cómo te hace respetar? Eh, de hecho, en otros en otro sitios se dice que, que los resultados que tienen aquellos entrevistadores que se muestran un poco más cercanos son menos satisfactorios, ¿no? Como si al final eso no, los resultados no dependieran de las respuestas, sino que tú estuvieras introduciendo tu propio seco, por tratar a las personas con lo que yo creo que es más bien humanidad. Y lo que decía antes, de que al final el investigador parece reforzado no por una autoridad incuestionable, tenemos otro ejemplo aquí, en el que dice que normalmente los participantes no saben qué es lo que creen, que son inmaduros y que no conocen su verdadero yo, y por tanto el investigador es el que tiene, como decíamos antes, que descontaminar esa información que nos que no ofrecen. Eh, entonces, al final, el, lo que se presenta en estos libros de texto es que eh, la entrevista correctamente aplicada es aquella, que, es aquella que se adhiere a los valores de objetividad, distanciamiento emocional, la jerarquía y la autoridad. Que es una polaridad esta de la entrevista correctamente aplicada y la, la entrevista incorrectamente aplicada. Es una polaridad que re, en la que resuenan mucho los estereotipos clásicos de género, ¿no? O sea, mientras las mujeres se caracterizan por ser sensibles, intuitivas, incapaces de mantener la objetividad y el distanciamiento emocional y además orientadas a mantener las relaciones sociales, para los hombres, sin embargo, eh, las relaciones tienen una concepción más bien instrumental para sus propios fines, que al final es lo que vemos en, esta, en estos protocolos. Eh, bueno, entonces, que la entrevista, los métodos son machistas per se, se puede decir que, se puede afirmar eso sin ningún problema y por... Eh, y extendiendo el argumento, ¿se puede decir que exista un método distintivamente feminista? Pues mira, yo aquí me imagino a las entrevistas y a los cuestionarios diciendo ni machismo ni feminismo. Y al final es verdad, aquí, aquí este argumento tan manido es verdad. Los métodos en sí mismos no tienen ninguna ideología, ¿no? De hecho... Eh, una de las primeras respuestas feministas hacia cómo eliminar el seco androcéntrico en la ciencia se orientaba a reivindicar la objetividad de estos métodos. Y decir que simplemente si hay algún seco machista es porque no se han aplicado correctamente. Bueno, sí y no. Sí y no. Porque... Eh, bueno, sí no, no, sí. Pero al final es que el método no es lo único que importa en una, en una investigación. Y aquí Sandra Harding y, y, y muchas otras hacen una distinción fundamental entre método como técnica, tipo entrevista, cuestionario, eh, grupo de discusión y metodología, ¿no? Entendiendo por metodología el cómo se aplican. ¿En qué epistemología, en qué asunciones te arraigas? ¿Qué es lo que pregunta? Estas cuestiones, ¿no? Eh... Las feministas, en, en un intento, ya digo, de... de depurar los ecos androcéntricos de la ciencia, ensayaron primeramente, como... Tres estrategias que se pueden englobar bajo bueno, la, eh, el añadir mujeres se pueden englobar bajo ese título ¿no? o ese rótulo. Y aquí sigo muy de, muy de cerca a Sandra Harding eh, en la crítica, porque bueno, una de, de las primeras estrategias eh, fue la de recuperar y poner en valor las investigaciones hechas por mujeres. Mm. Aquí la limitación principal sobre todo en esta época en la que se escribe, esto estamos hablando de un texto de 1987, es que eh, sí, es importante, pero las mujeres que llegaron a acceder a la academia, a la ciencia a, y a las ciencias sociales, ya sufrieron muchas presiones y muchas trabas para llegar ahí, como para además exigirles que sus estudios no comulguen con los valores de sus colegas, como para exigirles encima que rompan los esquemas. En este sentido, hay muchos, muchos estudios hechos por mujeres que pueden seguir reproduciendo estos esquemas, estos esquemas androcéntricos. En segundo lugar, examinar las, mujeres, las contribuciones de las mujeres a la esfera pública. Pero en tanto que la esfera pública ha sido siempre una cuestión de hombres, Volvemos a lo que decíamos antes, ¿qué categorías vamos a considerar importante ¿Basta, ¿Basta con estudiar simplemente las aportaciones de las mujeres al mundo de los hombres? Esto, esto implica y se sugiere falsamente que el mundo social está delimitado por aquellos temas que los incumben a ellos, que los hombres consideran importantes, y por otra parte invisibiliza las contribuciones que las mujeres han hecho a sus propios temas, cómo ellas han significado sus su propias prácticas, y qué implicaciones macro también ha tenido eso, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos, este, este enfoque, el estudiar solo las contribuciones de las mujeres a la historia de los hombres, nos podría llevar a hablar, pues, de mujeres guerrilleras, y dejar de considerar cómo a lo mejor unas determinadas concepciones culturales de la maternidad han influido en movimientos pacifistas de mujeres que no quieren perder a su familia en la guerra y que luego han tenido un importantísimo, eh, un importantísimo impacto en, en el transcurso de la historia, ¿no? Y por último, también se, se advierte que no se debe de caer en lo que Harding llama victimología, es decir, al final estudiar a las mujeres simplemente como víctimas de la dominación masculina, en crímenes contra las mujeres, por el maltrato, la violencia de género, las violaciones de guerra. Es importante visibilizar esto, pero también tenemos que buscar aquellos espacios y aquellas prácticas de resistencia ¿Qué han ofrecido las mujeres? Porque al final, si no, estamos reforzando el propio discurso patriarcal, que al final las mujeres son la clase oprimida, que no han sido capaces de ser agentes sociales efectivos, ni de construir sus propias narrativas. Eh, y así, de esta manera, totalizamos de alguna manera el, totalizamos el, el dominio de, de los hombres sobre las mujeres y el poder. Y, no, y como digo, no damos, no damos pie a considerar otros espacios de resistencia y reapropiaciones de, de otras prácticas que igual al principio nos parecen sumamente machistas, ¿no? Por ejemplo, la cocina, la cocina como espacio. El, ¿Es un símbolo de la relegación de las mujeres a los roles de cuidado y, tradi y tradicionales? Sí. Ahora... ¿Qué no se ha dado en las cocinas? ¿Qué conversaciones no han tenido las mujeres entre ellas fuera de la visión o el oído, en este caso, de, de los hombres? ¿no? ¿Qué, ¿Qué se ha gestado ahí? ¿Qué se ha germinado? Aquí se me viene mucho a la cabeza el libro de como agua para chocolate, pero también en los conventos. Parece que las monjas han sido, son eso, pues conservadoras que se subyugan al poder patriarcal, además eclesiástico. Y sin embargo, han sido grandes estudiosas de la época. Había muchas mujeres que no querían casarse y se metían a monjas nada más que por mantener su libertad. A esto es a lo que me refiero, a buscar esos espacios, a buscar esos entresijos del poder, eh, en los que las mujeres han podido contestar a ¿no? este poder patriarcal. Como adelantaba en el índice, uno de los grandes, gran, grandes bloques teóricos en cuanto a metodología y epistemología feminista es la teoría del de, de punto de vista, el standpoint theory. Y aquí en el que se incluye Sandra Harding, y he querido incluir también a fotografías de estas mujeres por, bueno, pues por ponerle cara a las teorías, ¿no? por, por esto de humanizar un poco las investigaciones y sabes que vienen de, de sitio y bueno también porque el, como diré como ahora veré veremos esta esta teoría se la critica un poco ser esencialista y antes de buscar la fotografía de Sandra Harding para esta presentación yo me la estaba imaginando un poco como como una Lidia Falcón entonces me sorprendió verla así y quise ya buscar a la otra no que son los, los esquemas, ¿eh? Sandra Harding y Lidia Falcón. Bueno, ¿en qué consiste esto de, de la teoría de, del punto de vista? Digamos que, bueno, estos son los cuatro preceptos, así como muy resumidamente. Eh, en primer lugar, se parte de una concepción del conocimiento que siempre... Eh, está socialmente situado. ¿Qué significa esto? Que en tanto que el conocimiento siempre tiene un sujeto, siempre parte de una posición eh, social de la que ellas dicen no te puedes desprender nunca completamente. Básicamente no vemos la realidad como es, sino como somos. Y esto se ve muy claro, pues, por ejemplo, cuando hablamos de, pues, de lo que Jorge Richman desde desde la filosofía moral y la ética animal, llama antropocentrismo epistémico, ¿no? que al final es que tenemos unos esquemas sensoriales, unas estructuras neuronales de nuestra propia especie que introducen un seco en el conocimiento que podemos llegar a adquirir. ¿no? También nuestros conocimientos técnicos o el, o, el, o el estado de la técnica en el momento en el que desarrollamos nuestras investigaciones. Pero también nuestros propios esquemas, nuestros propios valores sociales, el género, el género que nos atraviesa. Y esto no es simplemente como, ya vengo diciendo, una cuestión de eh, ser capaz o no de desprenderte de tus propias opiniones personales y no volcarlas en la, en la investigación. Es también como decimos, ¿qué preguntas hacemos? ¿Para quién las hacemos? ¿Qué categorías de análisis usamos? En este sentido... Eh, estas teóricas dicen que los grupos oprimidos gozan de un privilegio epistémico, gozan de un punto de vista que les permite analizar la realidad de una manera privilegiada, más realista, en tanto que, bueno, para empezar, esto se ve muy claro con el ejemplo del pez, o sea, no, no recuerdo bien dónde lo leí, pero decía, eh, no sé quién descubrió el agua, pero seguro que no fue un pez, ¿no?, en ese sentido, cuando tú sufres una injusticia, eres más consciente de lo que sufres. Pero además hablan de una especie de, de doble conciencia, por ejemplo en el caso del outsider within, el outsider dentro, como por ejemplo en el caso de... Mujeres académicas eh, negras, ¿no? Eh, tienen la perspectiva de ser mujeres, la perspectiva de ser académicas, que sería una posición, digamos, privilegiada, y también la perspectiva de ser negra Y como al final esto mmm, les permite tener un punto de vista de cada una de esas posiciones que, que ocupan, y en ese sentido ser más objetiva. A nivel metodológico, esto de decir las mujeres... O, las mujeres, por, por ser mujeres, tenemos un conocimiento, un entendimiento del mundo de las mujeres privilegiado, en cuestiones metodológicas se traduce en que, por ejemplo, en el marco de una entrevista va a ser mucho más fácil crear un, un marco de, de entendimiento, un marco de confianza, un marco al final que te permita acceder a los mundos interiores de, de las mujeres que forman parte de este estudio. Las críticas a esta, a esta perspectiva es eh, el relativismo, lo ¿no? que decía de que al final eres mujer negra académica eh, y tienes es, todos esos puntos de vista, al final pues suena un poco a, a relativismo, a estar en todos los sitios sin llegar a estar realmente en uno. También se le ha acusado de esencialismo, en tanto que dices que los grupos oprimidos tienen uno, en base a sus experiencias compartidas, pueden llevar a tener un conocimiento que nadie más puede, eh, como si no hubiese experiencias diversas dentro de esos propios grupos. Y eh, luego también la falacia de, del acceso fácil, que es algo que yo en, en mi investigación, bueno, me repercutió mucho, y que tenemos algunos ejemplos de um, Diane Ray, por ejemplo, la falacia del acceso fácil, Catherine Riesman, eh, que dice qué pasa cuando el género no es suficiente, o incluso mujeres racializadas como Betz, que también dice qué pasa cuando ser negra no es suficiente para entrar en los mundos de esas comunidades en las que investigan, ¿no? Qué pasa cuando... Al final esas propias comunidades te ven como un una outsider. Luego al final de la presentación he puesto mi correo electrónico, si alguien quiere lo puede apuntar, me puede escribir y os puedo pasar un, mi lista bibliográfica que utilicé para cuestiones metodológicas en el DFM. Digo, porque como he mencionado aquí tres artículos que no aparecen, si queréis me podéis, me podéis escribir. Eh... El propósito de las perspectivas... Ah, bueno, quería explicar el meme este que he hecho, porque al final eh, me, me hacía mucha gracia conforme iba leyendo ¿no? quién pertenecía a qué teoría, eh, las críticas que se le hacían, parecía que a las feministas, de, las feministas dentro de la teoría del punto de vista criticaban la posmodernidad, pero sin embargo luego las críticas que se le hacían a ellas era que eran demasiado posmodernas, luego encontré artículos postmodernos diciendo que tanto ella como esta señora, Sandra, eh, Donna Haraway, perdón, también lo eran. Y, y bueno, decir que a todas las perspectivas anteriores, en un primer momento, yo creo que luego me parece recordar que Sandra Jardín rectificó, tras todos los debates que hubo, eh, Sandra Jardín como digo, llamaba a estas perspectivas la ciencia del sucesor, ¿no? Eh, que es algo que, que esta teórica, que es bióloga de Haraway no he resistirme a poner esa foto suya, eh, criticó mucho, porque parece que al final lo que buscaban estas perspectivas del punto de vista era sustituir un, un sujeto por, por otro, ¿no? Sin cuestionar, o, o digamos, o, o elaborar una nueva un, un nuevo dogma de la objetividad, sin llegar a cuestionar los valores que subyacen. En ese sentido, ella dice que las feministas no necesitan una doctrina de la objetividad que prometa trascendencia y que se torne irrastreable, ¿no? Porque ver, también dice que el privilegio epistémico de los, de, de los grupos oprimidos, lo que Chela Sandoval hablaba, eh, llamaba la metodología de la oprimida, es en cierto sentido irresponsable, porque... Porque para empezar se centra en la identidad, y a ti el ser mujer negra no te aporta automáticamente una conciencia eh, de, de las opresiones, ¿eh? sino que llegas a ella mediante una reflexión, una reflexión que, por otra parte, ¿por qué no iban a poder ser capaces otros sujetos no perteneciente a ese grupo, no? Y luego también irresponsable en el sentido de que eh, se establece un, un dominio en el que solo las personas de estos grupos, pertenecientes a estos grupos, pueden ser sujetos de conocimiento. Donna Haraway pretende que los investigadores, las investigaciones que se hacen siempre estén abiertas a escrutinio en todas sus fases. Y al final decir que tienes acceso a un conocimiento solo por tu identidad bueno, en ese sentido es irresponsable, no se te puede, no se te puede, no se puede verificar ni contrastar lo que estás diciendo con esa afirmación, ¿no? Además, también asume, esto asume que las posiciones de los grupos oprimidos son inocentes, que no hay otros ejes de control o de poder que ejercen sobre sí mismos, sobre otra gente de esa comunidad, o incluso de otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, las mujeres blancas sobre mujeres negras. Y al final Donna Haraway, eh, no, como, como bióloga, no quiere, no quiere renunciar a esa idea de una posibilidad de objetividad y aboga por lo que llamo conocimiento situado, que es muy parecido a lo que decíamos antes de la teoría, de la teoría del punto de vista, y es que al final eh, tu visión es parcial, pero la objetividad tiene que ser encarnada. Además ella, como pongo por último ahí, no renuncia a la posibilidad de crear una red de conocimientos que aunque sean parciales, puedan ser traducibles entre comunidades y al final, digamos, un conocimiento pues, un poco más allá de, de lo local. ¿no? A mí me gusta ejemplificar esto como con, con una fotografía. ¿Una fotografía es objetiva? Pues sí y no. No en tanto que es parcial, pero esa parcialidad es precisamente lo que le da una mayor objetividad, como diría, diría dona Haraway, ¿no? Le da una mayor objetividad en tanto que no pretende estar en todos sitios a la misma vez, no pretende ese relativismo y tampoco pretende esa totalización del punto de vista, ¿no? ¿Cuál es el mínimo común denominador de todas estas teorías? Porque al final, como decía la propia Haraway, parece que nos quedamos con un, un, un trastorno de personalidad múltiple. Entonces, Amy Allen engloba todas estas perspectivas bajo el objetivo común de, de entender, criticar y transformar, tanto individual como colectivamente, las relaciones de subordinación basadas en el género y su interrelación con otros ejes. Yo aquí lo que me pregunto es si esto es realmente lo definitorio de una investigación feminista, porque parece que entonces una investigación feminista... Tiene que tener un determinado objeto de estudio, tiene que tener un determin una determinada intencionalidad, un determinado objetivo. Y aquí cabe preguntarse si... Eh, hay, esto también excluiría de alguna manera eh, la posibilidad de hacer una investigación feminista en áreas como, no sé, la ciencia de datos, a lo mejor. Me lo estoy un poco inventando, porque no tengo ni idea. Pero bueno, en áreas más cuantitativas, ¿no? En áreas que parece que no tienen nada que ver con los seres humanos, en biología, por ejemplo. Entonces, ¿no se puede aplicar una perspectiva de género en otra área? ¿Significa que una investigación feminista tiene que tener como objeto, el, como objeto de estudio o objetivo esto? Pues yo creo que no, yo creo que no. Entonces, yo... Y, y, Muchas de, mi, de mis compañeras, y, y eh, con esto creo que, que también eh, con esto nos dan mucha caña también en el, el máster. Al final, quizás más que preguntar qué es una investigación feminista, tendríamos que preguntar cómo se hace. A ver, ¿qué eh, es? Este, en este sentido, mmm, los puntos a los que hemos conseguido, eh, entre los que hemos conseguido un cierto consenso, pues son de, de tipo ético. Al final, eh, aquí he puesto cinco, pero bueno, están, se, se relacionan entre ellos y se podrían fragmentar en mil otros y, en fin, no son excluyentes. En un primer lugar, uno de los, una investigación feminista podría tener como objetivo invisibilizar o, oh, oh, perdón, visibilizar historias invisibilizadas y validar la experiencia como fuente de conocimiento válido. esta es una cuestión no es prescriptivo, porque cae un poco en lo que decía, en las preguntas que planteaba antes, no es prescriptivo, pero las investigaciones feministas han solido centrarse en estas cuestiones, desde los estudios de género, digamos. En, en tanto que como crítica al positivismo, tratamos de validar la experiencia como una fuente de conocimiento válido, se han primado mucho dentro de los estudios de género los métodos cualitativos, como entrevistas, la autoetnografía eh, discusiones de grupos, talleres, eh, el storytelling, que creo que de hecho mañana hay, hay un taller sobre, sobre este método. ¿Significa esto que, que no se pueden hacer métodos, eh, investigaciones feministas cuantitativas?, pues no, porque ya hemos dicho que al final los métodos dependen de qué pregunta hagas, de cómo los apliques. Esta, en esta parte, o oh, aviso, eh, es donde quería intercalar un poco también mi... mira a raíz de esto, mi, mi experiencia personal en la investigación. Yo, en, para mi TFM en el Master Gema, hice sobre todo entrevistas. Mi investigación se llamaba Expresiones mediadas de malestar en el cuerpo e iba sobre selfie, anorexia y bulimia, ¿no? Al final, como chicas con un desorden de la alimentación utilizaban las selfies para narrativizarse y, la, y las posibilidades que ofrecían estos auto, autorretratos a la hora de entenderse a sí mismas, así brevemente. Entonces... Eh, como digo, yo utilicé entrevistas Y también quise incidir mucho en la crítica a, a este método ¿Por qué? Porque al final Estamos intentando huir de eh, cuestiones o de esquemas Que nos lleven a esencializar a los sujetos Y una adopción acrítica de la entrevista Puede conducir precisamente a esa romantización del sujeto del sujeto hablante, ¿no? Al final, eh, estos Atkinson y... ¿Gubrin, creo que se llamaban? No, Atkinson y Sil Silverman eh, decían que estamos como eh, en la sociedad de la entrevista, ¿no? Que es un contexto en el que además resuenan otros pares dicotómicos, que ya estamos un poquito hartas de ellos, como público-privado, falso-auténtico... Mmm, bueno, en este sentido, la, la adopción de una entrevista acríticamente puede llevar a, a que romantice al sujeto hablante, en el sentido de, parece que la imagen pública, la que muestra de primeras no, es superficial, es falsa, como digo, en, ese, en esos pares dicotómicos y excluyentes, y que al final, mediante las tecnologías de la confesión, como diría Foucault, a través de la entrevista está revelando su verdadero ser interior, su auténtico ser, ¿no? Esto nos lleva a valorar cuestiones, bueno, más que a valorar cuestiones, digamos, a, a considerar a los sujetos como una imagen fija, cuando al final, como, como decía Kuni, el ser humano llega a ser a través de, de, de cualquier tipo de expresión, Quiero decir, al final los sujetos no son, son en un determinado momento, pero en, una, en el contexto de una entrevista, las personas participantes reflexionan acerca de sus memorias, les dan, reevalúan esas memorias, reevalúan qué peso tuvo en ellas, y reevalúan no desde un punto de vista objetivo, sino subjetivo, qué peso está teniendo en ese momento en el que te lo están contando, algo que vivieron en el pasado. En este sentido, digamos que tenemos que considerar a los sujetos como de carácter ficticio, temporal, <ríe> fragmentado, digamos, y no podemos decir que estemos descubriendo a la persona, sino más bien que la persona se está construyendo en ese momento a sí misma, ¿no? En ese sentido, quizás, la pregunta de investigación tendría que orientarse más hacia... Cómo dan sentido la, las mujeres a su experiencia, en mi caso, ¿no? Una segunda, una segunda que eh, un segundo hito de las investigaciones feministas en cuanto a cuestiones éticas es situar el conocimiento, que ya lo avanzábamos antes con Donna Haraway, eh, y que es una apuesta de ciudad por la parcialidad. Se trata de, de contestar a las pretensiones universalistas, descorporeizadas, de, de desarraigadas, deslocalizadas y además atemporales de, de lo que ha sido el positivismo, ¿no? Esto cuando yo me puse a investigar fue un lío. O sea, la, la teoría sí si la entiende, se entiende, pero ¿cómo se traducía esto en la práctica? Mm. No, no, la verdad es que no, no sabía yo muy bien cómo, cómo aplicarlo primero porque además eh, situar el conocimiento, sí, significa como reconocer tus propios lugares de enunciación desde donde hablas y ofrecerlo abiertamente para que también la gente que te vaya a leer sepa cuál es tu bagaje, cuál es tu posición social y pueda a lo mejor de ahí deducir algunos sesgos que igual a ti se te han pasado. Pero esto es más complicado, como digo, de lo que parece, porque en muchas ocasiones, primero, se, mmm, lo he visto eh, empleado como una, como una excavación narcisista en la investigación. Eh, es un hablar de ti, de ti, de ti, de ti, de dónde viene, de dónde viene, de lo que has hecho, de lo que has vivido y cómo es eso tal, y al final, mmm, incluso fingir o dar la impresión. De que has llegado a conocerte tanto y a comprender tanto tus propios secos y explicitar tanto la totalidad de tu inconsciente que eres plenamente, eh, eres plenamente consciente de, de cómo todas esas cosas se están aplicando en lo que dices y en tu texto, ¿no? Cuando al final tú mismo, tú misma, eres incomprensible para ti misma. Nunca llegamos a entendernos. Entonces, en ese sentido, Toril Moy. Eh, teórica literaria feminista también avisaba de, de esas excavaciones narcisistas que a veces conlleva el conocimiento situado, pero también lo he visto aplicado como un mero descargo de responsabilidad, tipo, ya sé que soy mujer blanca occidental de clase media, mmm, pero, y aquí viene pues algún tipo de juicio de valor sobre personas racializadas, no como si al final mmm, tu identidad fuese tan importante en, en, en cualquier sentido. ¿no? Entonces, el conocimiento situado, digamos que es un ejercicio constante de, de reflexibilidad, reflexibilidad, perdón. Y en este sentido, otra de las dificultades que yo me encontré con mi TFE a la hora de elaborar y escribir mi TFM, y si hay aquí alguna estudiante de estudio de género. Eh, creo que puede ser una experiencia compartida es que al final el no querer hacer esas grandes afirmaciones universales el situar nuestros conocimientos el reconocernos parciales muchas veces nos lleva a sentir unas inseguridades sobre lo que estamos diciendo y la verdad es que mmm, yo lo cuestionaba todo todo lo que decía, desde esa impropia inseguridad, además, puedo decir que me han educado bastante en la modestia, ¿no? Eso ha llevado a una inseguridad y desde ahí me daba miedo hacer grandes afirmaciones. Entonces lo cuestionaba absolutamente todo, cada línea que escribía lo cuestionaba. Y es algo que el tribunal, de hecho, en la defensa, me halagó mucho. Y eso aquí, dicho on stage, pues puede quedar muy bonito, pero... Eh, pero la verdad es que creo y me hubiese gustado poder reafirmarme un poco más, ¿no? Al final tenemos que creer y defender lo que hacemos y lo que decimos, nuestro trabajo por muy parcial y situado que, que pueda ser. En relación también con lo de situar el conocimiento los estudios feministas han, han incidido mucho en incorporar lo auto lo propio, ¿no? En situar el, en considerarte también a ti como objeto de, de la propia investigación, en tanto que ya tus propios puntos de vista también están influyendo, pues hacer una especie de ejercicio etnográfico. Esto además tiene la fortaleza, incluirte en la investigación, de, digamos, disolver un poco los límites entre... De nuevo, ese par cartesiano de objetividad y subjetividad, porque te tratas como un objeto de estudio, ¿no? A la vez que estás aportando tu propia subjetividad. De todas maneras, hay, eh, como, como digo, los ejercicios autoetnográficos, esto lo decía Ernesto de Martino, eh, decía que el viaje etnográfico o auto etnográfico, no se trata de, de abandonar, la estoy leyendo, ¿vale? No se trata de abandonar el mundo del que nos sentimos rechazados para volver a ganarlo mediante una regeneración mítica, sino de tomar conciencia de nuestras propias limitaciones humanas. En mi caso... En mi caso, por ejemplo, esta advertencia fue, fue muy, muy fructífera porque, como digo, yo trabajé con, con chicas que tenían un desorden de la alimentación y el, el elegir este objeto de estudio, tuvo que haber en parte, porque yo misma también pasé por uno durante la adolescencia. Entonces, había un peligro ahí de yo querer volver a reinterpretar mi propia historia de, de alguna manera en la que, bueno más que verla con todos sus matices y todos sus claros puros de alguna manera que creara un sentido completo, total, hacia mí. Entonces, cuando se incorpora lo auto, lo propio, el yo, en, la, en las investigaciones, hay que tener cuidado, porque también puede que estamos buscando una propia reafirmación de, de la imagen que queremos tener de, de nosotras mismas y nosotros mismos, ¿no? De hecho... Eh, bueno, creo que caí un poco en eso Bueno, lo dejo para, para el siguiente punto Perdona eh, uy, Perdón, se me ha ido otra de, la, otra de las cuestiones Otra de las cuestiones importantes Es el tema de, de jerarquizar la relación Ya habéis visto que que con los ejemplos de, de esas entrevistas o esos manuales para las entrevistas que veíamos antes, mmm, se sitúa siempre al investigador en un plano superior, distante, eh, con una autoridad para interpretar. En este sentido, desde los estudios de una investigación feminista, quizás más que investigar a o investigar con, sobre todo cuando hablamos de trabajo con sujetos, ¿no? con personas, más que investigar a, o sobre, sería investigar con. De hecho hay algunas feministas que han llegado a decir que, eh, que las participantes deberían ser parte activa en el, en el propio análisis, y que al final eh, una manera de, de, de, de jerarquizar esta relación es hacer un esfuerzo, para que la investigación sea también significativa para las personas a las que estás investigando. ¿Cómo se hace esto? El otro día hablaba con, con un compañero mío del máster, Samu, quien también le ha dado muchas vueltas a esto, ¿no? era hace etnografía en el mundo rural y, como comprenderéis, los lenguajes que hablan las personas con las que él trabaja y él, como académico, son totalmente diferentes. Y yo tenía esa ansiedad de devolver a la comunidad, de cómo hacer para, para que también todo el proceso fuera, fuera significativo para, para estas mujeres rurales. Y me llamó la atención sobre, sobre una cuestión que es verdad: que es que al final parece que lo que tenemos que devolverle a la comunidad es un producto, ¿no? un producto, un resultado capitalizable cuando a lo mejor simplemente el trato que tiene haciendo un trabajo de campo con las personas eh, ya de por sí les está devolviendo algo. En mi propia experiencia, eh, creo, yo les di, les di el TFM, ya, ellas lo leyeron, pero creo que al final quizá lo que más les aportó, y de hecho una de, una de las participantes así me lo, me lo reconoció, fue la misma oportunidad o el mismo contexto de la entrevista, la misma oportunidad de mmm, expresarse, de que alguien les pregunte, de, de que alguien fuera de su familia, de la institución médica, les permita hablar, les, les, les pregunte, ¿no? Entonces ese, ese contexto de la entrevista ofreció oportunidades de, de narración, de reflexión, de autoentendimiento también, que obviamente trascendieron la, la, las propias entrevistas la propia investigación ojo, no estoy diciendo que sin las entrevistas no hubiesen sido capaces de simplemente que bueno al fin y al cabo es una interacción más ¿no? que abre un campo de posibilidades respecto a lo de, de jerarquizar la relación sujeto-objeto mmm, y ese ahí crear, ese ambiente de confianza y casi ser amiga en eh, mi investigación tuve como dos casos, eh, una que sí llegué a, a intimar bastante con ella, de hecho seguíamos teniendo contacto, pude ir incluso a una, a una fiesta a la que me invitaron, eh, lo cual supuso ahí un poco un dilema ético, ¿no? Porque no podía del todo dejar de mirar con, con esta perspectiva investigadora, pero luego a la vez obviamente no, no podía... Utilizar nada de lo que allí pasara como material de análisis sin consentimiento de ellas, ¿no? Matizando. Porque al final lo que yo aprendí de ellas en aquella fiesta, inevitablemente, pudo tener inconscientemente un, un resultado o una, un efecto en cómo yo analizaba después sus entrevistas, ¿no? Pero ese fue un caso. El otro... Curiosamente viene un poco a contradecir esta necesidad de, de cercanía, porque fue una chica, yo no, eh, normalmente siempre después de las entrevistas les preguntaba que cómo se habían sentido, qué les había parecido un poco, no, pues también por, por feedback, y una de ellas lo que me dijo fue que como no me conocía de nada, le daba igual contarme sus cosas. Al final, fijaos que todo lo contrario, no, precisamente ese distanciamiento fue lo que permitió el acceso a, a, esa, a esa información, a esa, bueno, a, a esa revelación que ella misma hacía, ¿no? Y, por último, hablaros de, otra cosa también me parece importante, y también está en relación con lo de incorporar los autos y el situar el conocimiento, que es hacer visible el proceso de producción. Y a mí esto a día de hoy me crea mucha ansiedad, porque... Contra. Está en el mundo académico y parece que las buenas ideas le vienen a la gente de arriba, ¿no? Y a veces lees papers y dices, pues iba andando por la calle y me encontré una piedra y esto me llevó a tal reflexión. Dices, madre mía. Entonces, dentro de hacer visible el proceso de producción, eh, viene un poco el, el humanizar la investigación, como decía antes, desfetichizar la figura del creador. Hacer visible todos esos procesos que no son capitalizables, ¿no? Que no son resultados, que no son grandes ideas, que no son ya la hipótesis. Reflejar también, reflejar también los fallos que se ha tenido. Esto a lo mejor en, en, en ciencias naturales, digamos, pues igual es más común, ¿no? El falsear una hipótesis, en ciencias sociales al final cambiar la hipótesis y ya está. Pero entonces, al final, pues eso, hacer visible que ha funcionado, que no, cuáles fueron los dilemas... Eh, en fin, eso, eh, humanizar la, la investigación. A este respecto, es lo que quería hacer eh, referencia antes, eh, y a modo de, de anécdota de experiencia personal, el tribunal, cuando, cuando yo defendí mi, mi TFM, me criticó de alguna manera no haber incluido ni fotografía, a pesar de que el estudio iba sobre selfie ni las transcripciones de, de las entrevistas, al final, como en eso, sobre la premisa de que, de alguna manera, yo estaba imponiendo mi visión sobre la fotografía y las entrevistas al lector y que tendría que darle el material crudo para que hiciera sus propias interpretaciones. A ese respecto, pues, dos cosas. En mi investigación, por ejemplo, no incluí, decidí no incluir las fotografías que, que las participantes me mostraban, primero porque acordé con ellas que eso iba a ser así, y no quería presionarla después por algún cambio de opinión. Y luego también porque estábamos hablando de trastornos de la alimentación, estábamos hablando de complejos con el cuerpo o malestares en el cuerpo, como yo los llamaba. No eran fotografías reivindicativas, en cuyo caso hubiese sido igual menos problemático publicarlas incluso pedírsela. Era una cuestión de identidades vulnerables y, como ya digo, no quise ni siquiera preguntarle si las podía incluir, a pesar de que eso me, me comió unos cuantos renglones de descripciones detalladas ¿no? sobre el contenido de las fotos. Y respecto al tema de las transcripciones, es algo que todavía a día de hoy me deja un poco atónita, porque, eh, bueno, fue una sugerencia hecha con todo el cariño del mundo, no se me estaba acusando de nada, ¿no? Pero en primer lugar, Coño, lo que he dicho antes, lo que he dicho antes, hay que defender lo que hacemos. Eh, mi investigación se trataba de dar una interpretación al final, no de simplemente recoger, recoger la información y dársela al lector, ¿no? En segundo lugar, porque en mis transcripciones había cosas que consideré ético dejar fuera. Me, puede, me podéis decir, bueno, pero es que entonces podrías quitarlas e incluirlas como anexo y quitando esas partes más problemáticas. Ya, bueno, pero es que entonces estamos en un callejón sin salida, porque entonces lo que se me va a criticar de nuevo es que estoy imponiendo una censura, ¿no? O una, una, una propia visión. Uy, solo una idea. Había subestimado mi palique, ¿eh? Pero bueno, termino, termino casi ya. Mm. Lo, lo he dicho, que podría que, que se, me, me, se me volvería a acusar de lo mismo, ¿no? De que he censurado una parte y por tanto eso ya, ya es imponer una visión. Pero luego, además, eh, también mm, lo, lo que me sorprende de, de esta sugerencia es que se, se parte de una, de una concepción o no, de una pretensión de inocencia, ¿no? O sea, al final parece que yo tenía que. ...autoesculparme mediante ofrecer esa, esas transcripciones de lo que es mi propia visión. Y mi visión no es inocente, y no es posible hacer una investigación inocente, no es posible interpretar de manera inocente... ...pero es que tampoco es, a lo mejor no es ni siquiera deseable, ¿no? Y bueno, por terminar con algunos consejos prácticos también así breves sobre la investigación feminista... Eh, yo a mis participantes les permití elegir el lugar de la entrevista, según ellas quisieran. A mí me daba fatiga decirles, pues voy a tu casa. Eh, también creía que a lo mejor se sentían un poco fuera de lugar si yo la invitaba a la mía. Normalmente la hicimos en cafetería, que también podría haber sido problemático ¿no? a la hora de hablar de temas eh, delicados. Una fue en un parque... Y obviamente, como, como se tiene que proteger anonimato, mmm, ella misma eligieron su, su seudónimo. Porque quién soy yo para nombrarla así, además. Uh, flexibilizar el trabajo de campo, que las relaciones con ellas lleguen, bueno, que no se terminen desde ese marco extractivista, ¿no? En, en lo que es la investigación, y luego si te he visto no me acuerdo. De hecho, eh, como digo, si, seguimos manteniendo el contacto, y, y en una ocasión una de ellas me mandó otro autorretrato que se había hecho posterior, dijo que lo quería compartir conmigo. Ese autorretrato es uno de los pilares más fuertes de, de la parte de análisis porque le pedí permiso para, para incluirlo como material de análisis y, y accedió. Prestar también atención a los silencios y a la ausencia, por esto de no romantizar al sujeto hablante... Ver qué se dice, pero también qué no se dice, qué temas salen, pero también qué temas no salen. En, en, en este sentido muchas veces sirve un poco las mediaciones tecnológicas. Esto además es algo que, mi, que una de mis directoras, eh, bueno, mi directora por Granada fue Adelina, pero también tenía a Elena Casado, de la Universidad Complutense, y ella desde su experiencia decía, bueno, como a lo mejor si tú coges a una, a una pareja... Heterosexual, digamos, de ideología de izquierda, y le pregunta si hay alguna cuestión machista en su relación, te van a decir que no, porque también es la imagen que ellos quieren proyectar, ¿no? Pero a lo mejor, si le pregunta quién habla más por teléfono móvil, empieza a ver que dice: Pues él habla mucho, pero es que él habla para más importante Ah, es que ella está todo el día con el móvil, cotillando con la amiga. Y entonces ahí es cuando salen estas cosas. En ese sentido, por ejemplo, la grabadora en una entrevista, pues causa un poquillo de, de estupor, cuando menos. Sin embargo, grabas con el móvil, que lo tienes siempre encima de la mesa, normaliza bastante. Y por último, esto lo aprendí el primer día que estuve en el máster. Gema, citar las fuentes con nombre y apellido. En, en el máster, que bueno, no, no, no sé cuántos ASIS como este hay, pero en el máster eh, citamos con los nombres de pila porque así visibilizamos también quiénes de esos apellidos son mujeres. Y bueno, decir que también que soy consciente de que muchas revistas no se, no se permite tienen sus propias eh, normas de publicación, en ese, y en esos casos, para mí la estrategia, por ejemplo, sería, en el texto, cuando menciones por primera vez o no todo, mencionarlo con nombre y apellido. Ya a partir de ahí, si quieres, utilizar solo el apellido pero de alguna manera visibilizar el trabajo que han hecho las mujeres mediante esta estrategia. Y bueno, eso es, eh, espero que, que os haya servido de algo, este es mi correo, mariasf.go.ugr.es y ya está. Muchas gracias María, no sé si los asistentes tienen alguna, alguna pregunta. ¿Hay asistentes todavía? Sí, tenéis todavía 101, 111, o sea que. Está aguantado, aguantado bien. La verdad que ha estado muy, muy interesante. ¿Alguna preguntilla por ahí? Preguntillas. Bueno, pues si me pregunta María. Yo, yo te quería agradecer que hayas participado que hayas participado, <coughs> que hayas participado en esto y te no dado una perspectiva totalmente totalmente diferente de la investigación y yo creo que un poco lo que están sirviendo estos cursos también es para para visibilizar un poco han visto que estáis más un poco más más ocultos verdad que la investigación cuantitativa eh, la estadística la ciencia están, abarcan un, un un ámbito bastante grande y muchas veces se apuntan a las ciencias sociales, y muchas veces de las ciencias sociales también se apuntan a parte de las ciencias sociales, como, como pasa a nosotros. Es importante además que, que la gente que no está más tan familiarizada con, con todo el tiro feminista y con la metodología, un poco nos ayudaría a, a conocerla, sobre todo en, la, en, esta, fa, en esta parte del de, estado de desinformación que nos encontramos sobre el feminismo. <risa> Para la gente que no lo seguimos habitualmente con nosotros, que no somos especialistas. Y bueno, siempre está bien que, que tengamos este tipo de, de introducciones. Sí. Pues nada, María, muchísimas gracias. Y te que, que la próxima vez, si quieres participar, para tener aquí la puerta abierta, ¿vale? Muchas gracias, Dani. Gracias a todos y a todas por estar. Venga, un bueno, abrazo y muy fuerte a todos y a todas. Hasta luego. Hasta luego.